Estudios están dejando De ir a trabajar porque tienen que cuidar Los niños, la estancia está lista Se está dando lo mismo que pasa Con el CAI, que varias veces Tanto yo como otras personas Se han expresado Pero esta estancia es aún Tan o más necesaria porque la gente no puede ir a trabajar. Hay otro CAI en Herrera, pero el que trabaja en Los Minas no puede llevar, no hay otra estancia cerca. Entonces muchas de esas mujeres se están quedando o han pospuesto los estudios o han dejado de trabajar para cuidar los niños y solamente tal vez está el esposo trabajando. Pero es mejor que lo diga alguien de la comunidad. Hoy yo traje a Zunilda Calderón, que es presidenta de la Junta de Vecinos, y ella quiere y es bueno que ustedes le escuchen. Va para, adelante, es es para que a pesar de los años de todavía no haya eh, abierto esta estancia, yo no sé qué es lo que ha pasado. Ya tiene aproximadamente dos años y medio que la gestión pasada de esa estancia infantil. Y lamentablemente, la, la, la madre no puede trabajar, como ya dijo el diputado, porque no tiene que en el cuidado de los niños. Esa estancia infantil tiene capacidad para 250 niños. ya está totalmente equipada no sé qué esperan para darle la apertura además también exigimos y pedimos eh, que sea empleado parte de, de, de, de las personas que viven allá dentro de la comunidad porque gracias a Dios nosotros fuimos que gestionamos y ayudamos a que ese solar o ese terreno se nos comprara para que se practique de gran importancia ¿No se han dirigido a las 100 personas de de, de, la, de eh, la persona fueron hicimos levantamiento eh, están en un 80% levantamiento ya, hicimos el censo Bolí, si ya el personal Por eso en el día de hoy estamos día día día de hoy. depositando una resolución para pedirle al presidente de la República, al señor Luis Abinader Fernández, Luis Abinader, que por favor instruya a, a, a, a la dirección del inaipi para que la abra. Ojalá que esta resolución no quede. Como otras cientas que presentamos los diputados a diario que se queden en el olvido. Pero conocen si tiene ya el, todo el personal nombrado en No, eso es lo no, que estamos falta. Pedimos que se nombre. ¿Los PRMistas quieren trabajo? Nombre. Ya. Hay muchos PRMistas, hay mucha gente de, de la comunidad preparada en el área que solamente estábamos esperando que lo nombren.